Hola gente de YouTube, Jm en este nuevo video, estamos aquí para hablar de... El Shadow Sí, tengo Shadow Bang y bueno, uh, no sé qué hacer la verdad y se preguntarán ustedes, ¿Qué harás Jm con este Shadow Bang? Pues, obviamente primero voy a peinarme Listo Y bueno, como dice una TikToker que sigo Hay cosas que me puedo permitir Y cosas que no puedo permitir Y una de esas es que YouTube me meta a Shadow Bang, Así que... YouTube, por favor. Vamos a prepararnos para esta ocasión para combatir al chado Ban. Tengo que ponerme el vestuario adecuado para esta ocasión. Con este vestuario de Egg Gear Funadora voy a escribirle un mensaje a YouTube desde Twitter. Vamos a ver si ahora me vas a meter Shadow Ban, YouTube. Oye, me queda divino. Bueno, mis cortinas son rojas y parece un filtro de Instagram. Miren. Bueno, ya después de todo este show, lo que les diré es que combatiré el Shadow Band de la siguiente manera. Subiré un video diario. Dice sí, que lo he dicho un montón de veces. Pero esta vez creo que sí. Voy a subir cualquier tontería que se me ocurra. Y si llego a subir 50 videos y aún no ha llegado nadie. ¡Youtube! Me iré y vas a perder al mejor youtuber de toda la historia. Quítame el Shadow Ban, por favor. Haré lo que quieras. Se los juro que saldremos de este Shadow bueno, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y comenta. Y espero que nos veamos mañana en un próximo video. Voy a subir de todo lo que sea, lo que se me ocurra, lo que se me pase por la cabeza, lo que... Y si sí, estoy un poco loco ahora. Eh, me decidí a hacer video. Decidí hacer videos un poco más espontáneos. Pero ya, libérate, JM, sé tú mismo. Y no te dé pena Me caí de pequeño Por eso soy así de imbécil Ya, sin más que decir Todo despeinado de nuevo Espero vernos mañana en un próximo video